Y en solo dos meses, imagínate que empezamos esto del plan y de comer saludable y todo aquello, uh -huh. me bajó a 7.2. Y como te comenté, estaba en 10.2. Wow. Mi, mi médico quedó anonadado porque no solo mi A1C... ...sino que todos estaban dentro del rango normal... ...porque aparte yo también tengo hígado graso... ...entonces todo mi perfil hepático... Mi, mi, ...mi panel renal... ...todo, todo estaba bien... ...mi perfil de colesterol, lipídico... ...todo estaba bien. Ronald, quiero agradecerte por aceptar la invitación... ...verdaderamente cuando personas... ...cuentan su historia, su testimonio... ...y dan, dan esperanza... ...dan esperanza a las personas que están buscando... ...cómo mejorar su salud... ...cómo realmente controlar ciertas cosas... ...cómo vivir una mejor vida, sufrir menos... Y cuando ve a alguien como tú, como tú que realmente pudo hacer las cosas, que las pudo aplicar, se motivan a hacerlo. Por eso quiero agradecerte bastante, también quiero agradecer a Jocelyn que está aquí con nosotros, que nos va a explicar cómo, cómo fue todo el proceso, pero bienvenido, te doy, la, te doy la pauta. Gracias, sí, fue todo un gusto y pues las gracias a mi esposa que, que logré conocer de, de, de ti y de tu equipo y pues fue ella la que me... No me empujó, pero como que me motivó más que todo a, a, a por fin hacer este cambio ¿no? y tomar esta decisión de, de, de comenzar a cuidar mi salud y todo eso. Entonces, más bien también gracias a ti y a Jocelyn este, por, por, por ser ese, ese, esa motivación que yo necesitaba también aparte de mi esposa. ¿no? Recibimos muchos mensajes así. Quiero aprovechar esta última oportunidad, pero me pagan recién el 30. Ayúdame, por favor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 cuando tienes una pareja que te apoya en ese tipo de cosas, el camino suele ser más fácil. Nosotros nos hemos topado más bien con personas de, de todo tipo, ¿no? Personas que la esposa o el esposo no quieren que se ponga fit, no quieren que coma bien. Exacto. No te sabría decir por qué, pero cuando tienes una pareja que te apoya, así como lo ha hecho tu esposo, es increíble. Yo, como le conté a Jocelyn, no estaba muy animado aún, pues como ella sabe, mi mami falleció en 2019. Entonces yo andaba, como quien dice, un poco deprimido y todo claro. eso, ¿no? Claro. Y... Uh -huh. Y, pues, mi esposa, pues, ella me dio un espacio y, bueno, este año dijo, bueno, ahora o te, te empiezas a cuidar o terminas como, como terminó tu mami, ¿no? Porque mi mami terminó siendo paciente de diálisis, ella era diabética. O... ¿Hace cuánto te diagnosticaron con diabetes? Desde, desde fines de 2010 prácticamente. Entonces ya lleva okay. un buen tiempito, ¿no? Me puse a pensar y dije, no, no es justo también para las personas que, que me aprecian, ¿no? Yo también tendría que Claro. Cuidarme. ¿Qué síntomas estabas teniendo? Era excesiva sed, este, sudaba demasiado, me sentía muy ansioso... Siempre tenía los labios secos. Mi, mi hemoglobina glucosilada se disparó, llegó a un punto que llegó hasta casi 13, si no me equivoco. Tú sabes muy bien que eso no es bueno para los riñones y para el resto de del cuerpo, ¿no? Eh, ¿no? No me sentía bien para nada, cada rato yendo al baño más que toda la noche, ¿no? Típicos eh, síntomas de un diabético, pero exacerbados obviamente por la hemoglobina que estaba muy alto, ¿no? Y esto ya fue también incluyendo medicamentos, metformina. Exacto, sí, sí. Yo lo primero que empecé a tomar desde que me diagnosticaron en el 2010 fue metformina, luego glipi, glimiperide, y recientemente, creo que, bueno, a comienzos de este año empecé con un uh, medicamento que es en forma de lapicero, que le llaman. No uh -huh. es insulina, pero hace un escuché, se llama Trulicity. Yo sé que, no... que mucho, mucho depende del sistema médico bajo el que estés es el seguro, el sistema médico en Estados Unidos es un poco cerrado, es un poco complejo a mi forma de ver. Yes. Eh, pero bueno, lo bueno es que hay los últimos medicamentos y también buenos especialistas. Um, yo lo que... Te recomendaría ver, si tienes la oportunidad, es a lo que se llama semaglutida, o, o la última que he hecho es tirsepatía, que tiene dos mecanismos de acción, además del GLP-1. Y uh -huh. eso en conjunto con un plan como el que estás llevando, que ya vamos a ver a detalle todo eso, te uh -huh. va a dar unos resultados increíbles con respecto a, a la 1 c verdaderamente es el último medicamento, fue aprobado este año, pero ya tiene mucho, fue aprobado este año para el uso no solo de la diabetes, del control de glicemia, sino también para obesidad. Ajá, y con, con excelentes resultados también. Eh, para que lo notes se llama tircepatida es el componente. Y uh -huh. si mal no recuerdo, bonejaro es el nombre comercial. Si podías mandármelo por texto, te agradecería. Por, su, por supuesto, y para las personas que nos están viendo, de hecho, les voy a dejar también aquí eh, el nombre en, en la descripción o en algún comentario. pídelo también, te lo uh -huh. mandamos sin ningún problema. Pero bueno, en, en, todo, en todo caso, igual como tú pudiste palpar, ¿no? a pesar de que estabas con el medicamento, el A1 no, no estaba donde tenía que estar, los síntomas no, tenían, eh, no, tenía, no estaban ahí y no debieran estar, porque tú exacto. puedes controlar tu diabetes definitivamente. Y en algunos casos, cuando recién está comenzando, incluso se puede revertir. revertir para, ajá, para nosotros, ¿qué es revertir? que ya tu A1C sin medicamento puede estar en un nivel óptimo. no Eso, es, eso básicamente es porque ¿cómo te diagnostican? Te diagnostican cuando tienes no solo tu glucosa elevada, sino que tu A1C elevado. Por cierto, para las personas que nos están escuchando o viendo en este momento, es el promedio de tu glucosa en tres meses. Ese sí, es claro. el mejor examen. Porque a veces en ayunas, las personas pueden tener niveles normales, pero no sabes cómo estuvo tu, ayu tu nivel de glucosa postprandial, es decir, después Exacto. de comer que es igual Exacto. de importante por eso eh, el A1C es un examen mucho más completo y también depende de cuán elevado esté y por cuánta frecuencia, pero bueno una vez que cumples con todos esos parámetros eh, te califican como diabético pero si ya has de Exacto. cumplir esos parámetros sin la utilización de un medicamento, solamente con terapia nutricional con volverte nuevamente sensible a la insulina, es verdaderamente revertirla, ¿no? pero en todo sí. caso, ¿cómo hemos avanzado con eso? Oh, una belleza. Mira, te cuento que desde que comenzamos con Jocelyn, eh, fue un mes antes de que comenzamos con el programa que yo vi a mi médico y como te comenté, estaba en 10.2. Uh -huh. Entonces, eh, yo veo a mi médico aproximadamente cada tres a cuatro meses. Entonces, a los dos meses de que comenzamos uh -huh. con Jocelyn y el programa, eh, ya me tocaba ver a mi médico.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 Escuchar eso, no solo que haya mejorado todo, no sé, sino todo tu panel en solo dos meses. No sabes la, la, la esperanza que le vas a dar a las personas que están en este momento. Y con respecto a síntomas, ¿cómo, cómo mejoraron? Oh, bastante, bastante. Me siento muy bien. Ya no, no siento esa ansiedad de querer comer algo. Incluso como trabajo de noche, pues muchos, igual que yo, pues comen de noche. Entonces estábamos comiendo a medianoche, a la una, a dos de la mañana. Eh, yo dije, bueno, ya, eso voy a parar de hacer. Entonces, aprovechando el programa y el ayuno intermitente, pues me quedó de maravilla. Todas estas dos tres semanas he estado teniendo azúcares en ayuna menos de 90, o sea, hablando de 80 y pico, algunos en 70. ¡Qué chévere! La mayoría, sí, y ya no siento eso, ¿no? Entonces ya... Ya yeah, yeah, yeah, yeah me siento contento de que mi cuerpo se está volviendo a adaptar uh, a los números uh, normales. Me imagino que las personas están preguntándose qué más ya hiciste, Jocelyn. Es que, por favor, cuéntanos ¿cómo, cómo estableciste el protocolo adecuado, porque no el ayuno va a ser igual para todos, no la cantidad Exacto. de carbohidratos va a ser igual para todos. Entonces, cuéntanos cómo fue el proceso. ¿Cómo comenzaste? Primero que todo, yo sí quiero eh, saltar algo. Y es que eh, Ronald fue un paciente bien cumplido. O sea, él, todas las recomendaciones que yo le daba y el plan de alimentación que, que, que yo le enviaba, él lo seguía al pie de la letra. Porque eso es muy importante, Adrián. Hay veces que podemos hacer planes maravillosos y sin embargo no tienen resultados, pero porque no se lo hace adecuadamente. Probamos primero con un ayuno de 14 horas. Ya con uh -huh. él era un poco complicado porque como él mismo te cuenta, él trabaja en la noche, entonces él comía de noche, pero obviamente también llegaba a su casa y quería desayunar, entonces uh -huh. era muy difícil hacer el ayuno, pero logramos hacerlo de 14 horas. Él hacía su última comida más o menos como 10 de la noche, Ronald, más o menos así me acuerdo, y, y bueno, el siguiente día... Llegaba a su casa y hacía su, su primera comida. Entonces, probamos con el ayuno de 14. Y te cuento que con Ronald, claro, bajamos los carbohidratos, bajamos, normalizamos las porciones, te puedo decir. Uh -huh. Porque él no es que tuvo un plan sin carbohidratos. Él tuvo un plan con carbohidratos, pero tenía eh, aproximadamente unas tres porciones de carbohidratos en su plan de alimentación. Unos 150 gramos de carbohidratos totales, entonces, aproximadamente. Exacto. Yeah. Exacto. Entonces, ¿por qué lo hicimos de esa manera? Porque él ya venía con un hábito del consumo de carbohidratos. Entonces uh -huh. iba a ser iba a ser bastante fuerte el cambio de quitar todos los carbohidratos. Entonces simplemente eh, corregimos las porciones y también, eh, obviamente, se le recomendó que se restringan ciertos alimentos o se minimice el, el consumo de ciertos alimentos, ¿no? Como alimentos como cuáles, ¿cuáles? Uh -huh. Como alimentos proces procesados. Este, por ejemplo alimentos con azúcar con jarabe de maíz eh, aparte de eso ciertas frutas este, Ronald yo le recomendaba que coma ciertas frutas que tienen índice glicémico bajo como las como las frutillas como los arándanos como los frutos rojos y bueno y que evitemos otras otras frutas como las uvas el, el banano la banana eh, la sandía etcétera para que la glucosa no se no se dispare, ¿no? no se dispare, ahora claro. también ahora también yo le aclaraba que sí podía comerlas, pero en una porción correcta y no con tanta frecuencia en la semana. Y aparte lo que hiciste fue muy adecuado y muy responsable, porque algo que he visto que pasa mucho es que las personas que están con algún medicamento para control de glucosa, no necesariamente insulina, puede ser un agonista GLP-1, eh, metformina, continúan con la misma cantidad del medicamento, hacen una dieta keto, una dieta baja en carbohidratos, ayunos muy largos y se sienten pésimos. Pero es que es lógico, porque estás tomando algo que hace que te baje la glucosa y ya al no tener prácticamente glucosa de los alimentos o mucho tiempo, hacer mucho tiempo de ayuno, te vas a sentir mal. Por eso es muy importante lo que hizo Jocelyn, determinar tu peso, nivel de actividad, medicamento y determinar, ¿sabes qué?, podemos normalizar el consumo de carbohidratos, debemos bajarlo a tanto o incluso a veces uh -huh. tenemos que subirlos porque nos hemos topado con casos de lo que te cuento, de que hacen ayuno o dieta keto, están con medicamentos, se sienten pésimos y digo, no, no, no, no tienes que vamos a hacer esto, vamos a incrementarlo un poco y bueno, más adelante cuando ya se remueva un poco el medicamento, porque a veces empieza a bajar la dosis porque se revierte la, la diabetes o la resistencia a la insulina, como te hemos dicho sí. ya sí. podemos hacer un, un plan un poquito más bajo en carbohidratos, pero eh, te felicito Jocelyn, tu tratamiento ha sido bastante apropiado Ronald, sigue así, verdaderamente te felicito te felicito a ti, le felicito a Jocelyn han hecho un, un trabajo increíble los dos, porque yo sé que también esto ha sido voluntad tuya ha sido uh -huh. disciplina tuya y por supuesto la buena asesoría de Jocelyn así es que nuevamente claro. gracias a los dos y para las personas que nos están viendo recuerden que ustedes también pueden separar una cita con nosotros sin importar en qué parte del mundo ustedes, Jocelyn está en Ecuador, Ronald está en Estados Unidos, es de Bolivia y eso no ha impedido para nada que su vida mejore como has podido escuchar tú también puedes hacer lo mismo y nos vemos en un próximo video